Yo no sé qué voy a hacer sin esa ingrata mujer Yo no sé qué voy a hacer sin esa ingrata mujer Así sé que esa mujer Me dejó Y ahora no sé qué hacer Aconsejo a mis amigos No se aferren a mujer Me aconsejo a mis amigos No se aferren a mujer Lo seguro que uno tiene fácil lo puede perder Lo seguro que uno tiene Fácil lo puede perder Esa mujer me dejó y ahora no sé qué hacer Esa mujer me dejó y ahora no sé qué hacer Qué duro golpea la vida cuando tú sabes perder Lo seguro que uno tiene fácil lo puede perder estilo yo soy el papi consigo a mis amigos no se aferren a mujer consigo a mis amigos no se aferren a mujer lo seguro que hoy no tiene fácil lo puede perder. Lo seguro que hoy no tiene fácil lo puede perder. Esa mujer me dejó y ahora no sé qué hacer que esa mujer.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 Mira a Peter, que tire pa'lante y se olvide de la vida, el papi. Seguro que no tiene, así, así no, no puede hacer. perder. Seguro que no tiene, fácil lo no puede perder, seguro que no tiene, fácil lo no puede perder, el consejo a mis amigos, ya no crean mi mujer, seguro que no tiene, fácil lo no puede perder, seguro que no tiene, fácil lo no puede perder, perder, perder, perder a esa mujer, seguro que no tiene, fácil no puede perder, seguro que no tiene, fácil no puede perder, seguro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 la no puede perder seguro que no tiene fácil no puede perder, perder, perder, perder eso, yeah. seguro que no tiene fácil no puede perder seguro que no tiene fácil no puede perder seguro que no tiene fácil la puedes perder seguro que no tiene puede perder perder perder perder seguro que no tiene fácil puede perder seguro que no tiene fácil puede perder si no para no, no, no.